¿Cómo puedo tener estos resultados en Hotmart? Es la pregunta que todos nos hemos hecho cuando hemos estado iniciando y no hemos tenido resultados o nuestros resultados han sido muy bajos, ¿cierto? Pues te voy a contar. Lo primero y lo más importante para que puedas tener ventas en Hotmart es elegir un producto ganador si no has elegido un buen producto puedes hacer las estrategias que quieras posiblemente tengas algunas ventas pero no vas a escalar no vas a crecer ok eso vamos a aprender hoy en este video. y al final te voy a dar también una estrategia infalible con la que tú no vas a tener que adivinar qué producto tengo que vender sino que vas a saber qué es lo que las personas están buscando para que tú puedas venderles listo entonces vamos para allá muy bien, ya estamos en la estrategia, pero el primer requisito para poder continuar es que le des pausa a este video y te vayas a suscribir al canal. Te suscribas y actives la campanita. ¿Por qué? Porque este es el primer video de una serie de videos que vamos a hacer para lograr conseguir tu primera venta o que tus ventas escalen y crezcan y tengas estos resultados que quieres tener. Suscríbete al canal porque después de que hagamos este video de cómo eh, encontrar tu producto ganador, vamos a aprender también qué es y cómo construir tu buyer persona. Luego vas a aprender cómo hacer un copy ganador, un texto que escribas o un, o un guión de tu video que las personas al escucharla conecten y sepan que eso es lo que ellos están buscando y quieran comprarte. Luego de esos tres puntos, vamos a hacer una serie de videos donde voy a enseñarte cómo hacer ventas, estrategias de ventas orgánicas y estrategias de pago de publicidad. Si te quedas hasta el final de este video, al final yo te tengo un regalo especial por haberte quedado hasta el final, que te va a gustar mucho, estoy segura, y te va a ayudar muchísimo para conseguir tus resultados, ¿ok? Para que logres esas ventas que estás buscando, que estás deseando. Listo. En primer lugar, te quiero dar una sugerencia, que es lo primero que debes hacer para buscar un producto dentro de Hotmart. Busca que ese producto que tú vayas a vender sea un producto con el que tú empatices. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo, me voy a poner como ejemplo yo. Me gusta el mundo de la chocolatería, la cocina, este, esas cositas. Entonces, yo podría vender un producto o un curso de chocolatería o de cocina porque empatizo con ello. No soy experta en ese campo, pero empatizo, me gusta. Imagínate que yo me ponga a vender un producto de mecánica de motos. ¿no? No tengo ni idea, ni me gustan las motos, ni tengo idea de qué cosa es mecánica de motos. Entonces, cuando yo me ponga a buscar el material para promover este producto, no voy a saber ni qué buscar, ni voy a saber ni qué es lo que necesito, qué es lo que la gente está necesitando. No voy a saber cómo buscarlo. Esta es una sugerencia que te doy de mi parte, porque es algo que yo he ido experimentando a lo largo de este año que llevo en Hotmart. Listo. Entonces, luego de eso voy a mencionarte acá unas características que debe de cumplir tu producto, ¿ok? El producto que tú vayas a elegir debe satisfacer necesidades. ¿A qué me refiero con identificar cuáles son esas necesidades y buscar el producto o servicio que cubra esas necesidades y venderles, ¿ok? Luego, segunda característica, tu producto debe solucionar un problema, porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hablábamos de la mecánica de motos. Vamos a hacer el ejemplo de que yo estoy vendiendo un producto de mecánica de motos porque hay mucha gente allá afuera que lo está buscando. Porque los que manejan moto, pues en su trayecto no siempre encuentran un taller, un lugar donde puedan arreglar su moto y necesitan saber ellos de mecánica. Yo tengo un producto, pero dentro de este curso, pues este, se habla pues de marcas de motos, se habla de colores de motos, de lugares donde puedan manejar, de cosas así. Pero mecánica en sí se habla solo un poquito y realmente no estoy solucionando el problema de las personas. ¿Qué van a ocurrir acá? Que cuando me compren el curso, luego voy a tener el tema de las devoluciones, de personas que van a pedir que se el reembolse su dinero porque no era lo que estaban buscando. Tercera característica, debe llevar a una transformación a las personas. ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, nosotros en las páginas de ventas ponemos, ¿no? Conviértete en un experto en mecánica de motos en tan solo 30 días. Pero ¿cómo se va a convertir en experto? si es que este producto no está haciendo ese trabajo que estamos prometiendo. Y cuarto y muy importante, debe cumplir con estándares de calidad y contenido. ¿A qué me refiero? Que el curso debe estar bien grabado, que debe tener buena iluminación, algo que se vea atractivo al ojo de las personas y al oído, ¿no? Que tenga buen audio. Eh, pero además hay que tratar de ver de que, el, que, el, que la persona que lo dicta tenga un manejo del tema. Porque hay muchas personas que eh, hacen cursos, pero realmente cuando uno los ve, pareciera que ni siquiera saben de lo que están hablando, ¿ok? Entonces esto, ahora sé que tú me vas a decir que en Hotmart no tenemos acceso a los cursos. Es verdad, no tenemos acceso en Hotmart a poder ver los cursos por dentro. Pero si tú eres un usuario de seminarios online, nosotros tenemos acceso a los cursos por dentro de, de los más de mil productos de la parrilla de seminarios. Entonces, si eres a, a usuario de seminarios, no vas a tener problema. Vas a tener que entrar porque tienes acceso al curso que vas a vender y analízalo por dentro, ¿ok? Analiza porque este cuarto punto es fundamental para evitarnos también el tema de los reembolsos y que las, las personas estén contentos y conformes con lo que vamos a venderle. Listo. Entonces, estas son las características que debe cumplir tu producto. Pero ahora vamos a ver dentro de la parrilla de Hotmart cómo puedo yo elegir un producto ganador, qué características debe tener dentro de la plataforma de Hotmart para yo saber que ese producto lo puedo comercializar ahora que ya hice el análisis. ¿sí? Bien, voy a asumir que tú ya tienes una cuenta en Hotmart ¿no? y que solamente vamos a entrar a nuestra cuenta. Vamos a ingresar a mi cuenta. Ya estamos en mi cuenta de Hotmart. Ahora debo seguir estos pasos para también tener en cuenta y elegir un producto ganador. Me voy a ir acá al lado izquierdo donde está el menú y voy a elegir mercado, ¿ok? Listo. Entonces, ya estoy en, mi, eh, en el mercado de los productos. Acá van a aparecer los productos que yo puedo empezar a comercializar. Son los productos de Hotmart. Entonces, lo que voy a hacer ahora es irme acá donde dice ordenar por y voy a escoger ordenar por los más calientes. ¿okay? Ahora te voy a explicar qué cosas son los más calientes. Estos productos son actualmente los más vendidos. Lo que mide Hotmart son dos cosas que vas a ver en la parte superior. El que dice 150 grados mide la temperatura, o sea, cómo se está vendiendo. 150 grados es lo máximo, lo más alto que da en puntuación Hotmart, cómo se está vendiendo ese producto. Y a, también acá tiene una evaluación de 3.7 estrellas. Esa evaluación se lo dan los usuarios, o sea, del acuerdo a la conformidad que tienen los usuarios con este producto. Está Seminarios Online, que es la membresía donde tú vas a aprender a capacitarte de 0 a 100 para ser un marketer profesional en lo que es marketing de afiliados. Y este nos dice que también tiene una temperatura de 150 porque es uno de los más vendidos actualmente y tiene una calificación de 4.7, 5 es el máximo, o sea, está casi por lo máximo. Pero yo no te recomiendo, quizás tú digas, wow, esto se está vendiendo muchísimo, entonces esto yo puedo empezar a venderlo. No, no te recomiendo que elijas los productos con temperatura alta. Si bien es cierto, se está vendiendo mucho, pero esto quiere decir que también hay muchísima competencia, mucha gente que está intentando venderlo y a ti se te va a complicar mucho también tratar de venderlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a buscar productos que estén... Máximo desde los 15 grados hasta máximo los 60 grados de temperatura. Ese es un producto que está intermedio en sus ventas y que seguramente no se me va a hacer muy complicado venderlo. Por ejemplo, por acá tenemos productos de 65 grados, acá tenemos uno de 63, puede ser también no 61, 60, hasta por acá, mira, hay productos de 60 grados entonces eso ya me da una idea de más o menos qué es lo que quiero ahora yo también como ya tengo más o menos idea de qué quiero vender también puedo seleccionar acá en categorías no por ejemplo puedo querer vender un producto que se trate de salud y deportes bien entonces me va a mostrar solo los productos de salud y deportes y por acá mira hay productos de 27 grados ahí está bien porque 27 grados me Es algo que se está vendiendo. Luego voy a ir analizando las estrellas, la puntuación. Este producto que, por ejemplo, tiene cero. Cero me indica que nadie lo ha calificado. No tiene ninguna calificación. Por lo tanto, puede ser que sea un producto nuevo. Sistema de restaurar restaurador de cabello, me dice. Y tiene 3.3 evaluaciones de los usuarios, o sea que está... Está bien, ¿no? Por encima de los tres ya es un producto que está bien, que está siendo bien evaluado. Listo, tiene una temperatura de 27 grados, sí, es obvio, no tiene mucha competencia. Se está vendiendo, pero todavía no hay mucha competencia, entonces yo puedo entrar. Vamos a entrar a ver el producto, vamos a analizarlo por dentro para saber si me conviene, porque acá hay una evaluación más que da Hotmart que es el blueprint, ¿ok? Esta calificación que dice 95% es muy importante porque esta la da Hotmart. ¿Esto qué quiere decir? Que Hotmart evalúa el producto. Y si el producto es legible, es bueno. En el caso que yo les decía que el producto tiene que ser de un estándar bueno. Y si tú no tienes acceso al producto, también te puedes guiar de esto. Porque Hotmart te está diciendo que si es un buen producto. Está bien grabado, está bien hecho. Entonces, ellos le están dando una calificación del 95%. Sobre el 80% es una calificación aceptable, que está bien, que tú lo puedes vender. Vamos a ver ahora. Este, ¿qué es lo que me ofrece este producto? Vamos a ver sobre el productor, quién es el productor, vamos a analizar qué este, logros o ha tenido este productor y por lo que veo tiene bastantes ventas, vende otros productos también seguramente y por acá me va a mostrar las reglas de afiliación sobre el producto y algo muy importante que debo evaluar es la página de ventas porque esta es la que yo voy a mostrar a los clientes para ver si ellos aceptan o no comprar este producto entonces vamos a darle clic a la página de ventas y vamos a ver cuál es la página de ventas de este producto si es que tú no quieres invertir y crear tu propia página de ventas no entonces, esta es, mira, la página de ventas debe tener ciertos este, gatillos mentales, como es el gatillo de la urgencia, el gatillo de la escasez y por ahí otros que, que son fundamentales dentro de una página de venta. Hay un video. ¿Quién soy y por qué puedo ayudarte? Se menciona el creador del curso. ¿Conoce más sobre mí? Bien, por acá dice, ¿no? Empezar ahora con 50% de descuento. Muy bien, acá está el gatillo. Hay un gatillo mental por acá, por ejemplo, ¿no? Desde el descuento. Eh, conoce, aunque le faltaría acá, por ejemplo, poner ¿no? el descuento por, no sé, 24 horas o algo así para que sea más urgente. ¿Qué vas a aprender? ¿Para quién es? Testimonios. Es pues, la prueba social, que también es un gatillo, un gatillo mental. Y por acá la descripción del producto. Eh, beneficios del sistema restaurador del cabello obtendrás todo esto si deseas restaurar tu cabello muy bien tiene preguntas y respuestas tiene página de ventas está aceptablemente buena no entonces si yo veo que es una página de ventas buena por acá entonces ya puedo puedo decir que este sí es un producto ganador obvio yo no he yo no he analizado este producto si la gente lo está buscando o no allá en el mercado puedo hacer un análisis también para poder saber si este producto lo están buscando o no las personas. Y acá te va lo que te dije al principio, ¿no? Vamos a ver si la gente está buscando este producto o no lo está buscando. ¿Dónde vamos a saber si la gente está buscándolo o no? ¿Sabes dónde? En, un, en el segundo buscador más utilizado por las personas. ¿Cuál es? YouTube. Exactamente. YouTube. Y vamos a poner ahí, ¿cómo detener caída de cabello? Incluso de ahí yo voy a sacar mis copies, que ya en el próximo video que hagamos cómo crear un copy ganador, vamos a analizar mejor el tema de YouTube. Acá lo que puedo hacer es, mira, por ejemplo, dice 10 tips para detener la caída del cabello. Muy bien, lo están buscando. Carátula, cómo se dice, cuando empiezas a buscar, vas a ir viendo si este tema se está buscando o no se está buscando por la cantidad de vistas que tienen los videos que se dedican a este tema, ¿sí? Entonces, otra forma de saber si lo están buscando también es irme a Google. Vamos a hacer una búsqueda acá y mira, cómo detener caída. Mira, y toda la lista que te sale acá como sugerencia son personas buscando estos temas. Este es un muy buen producto, es un producto ganador. Si yo me empiezo a promoverlo y a buscar material y a empezar a venderlo ya sea por TikTok, por Instagram, por Facebook o por YouTube, Ten por seguro que lo vas a vender, ¿sí? Entonces, hasta acá este video. Lo que te quería regalar, si te quedaste hasta el final de este video, es lo siguiente. Al pie de este video, yo te voy a dejar dos enlaces, ¿ok? Voy a dejarte un enlace a un grupo de WhatsApp y a un grupo de Telegram. No sé cuál de las dos herramientas utilices. Si utilizas las dos, únete a los dos. ¿De qué se trata este grupo? Yo voy a estar subiendo la fecha, la hora, porque voy a estar haciendo... Eh, transmisiones en vivo con todos los de esos grupos para resolverles sus preguntas, porque sé que acá hay mucho, mucho que aprender y a veces no tenemos quien nos responda, quien nos diga si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal o en qué estoy fallando. Entonces yo voy a hacer una serie de videos de preguntas y respuestas en vivo para que tú puedas preguntarme, puedas decirme estoy haciendo esto y yo te pueda ir guiando de acuerdo a mi experiencia de lo que yo he ido aprendiendo y he ido logrando en Hotmart y bueno con lo que he aprendido dentro de seminarios online. ¿Ok? Entonces esto es todo por este video. Eh, te vuelvo a indicar que si aún no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, dale like al video si te gustó y si te está sirviendo. Compártelo con otras personas para que así podamos seguir creciendo en la comunidad y podamos llevar esta información a muchas más personas. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Mi nombre es Susi. Muchísimas gracias y que tengas excelentes resultados en tus ventas en Hotmart.